Segundo de Crónicas, Capítulo 31 Cuando todo esto terminó, los israelitas que estaban allí fueron a las ciudades de Judá y destrozaron las columnas paganas, cortaron los postes de acera y destruyeron los lugares altos y los altares en todo Judá y Benjamín. Así como en Efraín y Manasés, hasta que los demolieron todos por completo. Después de eso, todos se fueron a sus respectivas ciudades. Entonces Ezequías reasignó las divisiones de los sacerdotes y levitas, cada uno según su servicio. Presentar holocaustos y ofrendas de amistad, servir, dar gracias y cantar alabanzas en las entradas del Templo del Señor. El rey contribuía personalmente a los holocaustos matutinos y vespertinos, y a los holocaustos de los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales, como lo exige la ley del Señor. También ordenó al pueblo que vivía en Jerusalén que mantuviera a los sacerdotes y a los levitas para que pudieran dedicarse a estudiar y enseñar la ley del Señor. En cuanto se difundió el mensaje, los israelitas dieron generosamente las primicias del grano, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la miel, así como de todas las cosechas trajeron abundancia, el diezmo de todo. El pueblo de Israel que ahora vivía en Judá y el pueblo de Judá trajeron el diezmo de sus vacas y rebaños. También trajeron el diezmo de lo que habían dedicado al Señor, su Dios, y lo amontonaron. Comenzaron a hacerlo en el tercer mes y terminaron en el séptimo. Cuando Ezequías y sus funcionarios llegaron y vieron lo que se había recogido, dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas sobre lo que se había recogido. Azarías, el jefe de los sacerdotes de la familia de Sadoc, respondió, «Desde que el pueblo comenzó a traer sus contribuciones al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y de sobra. Como el Señor ha bendecido a su pueblo, nos ha sobrado mucho». Ezequías ordenó la construcción de almacenes en el templo del Señor. «Una vez que estuvieron listos, el pueblo trajo fielmente sus ofrendas, diezmos y regalos dedicados. El levita Conanías era el responsable de ellos, y su hermano Simei era el segundo al mando. Estaban a cargo de los siguientes oficiales: Asacías, Naat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías. Mahat y Benahía eran los supervisores que ayudaban a Conanías y a su hermano Simei. Fueron nombrados por el rey Ezequías y Azarías, el jefe del templo de Dios. El levita Kore, hijo de Himna, guardián de la puerta oriental, era el encargado de recibir las ofrendas voluntarias que se daban a Dios. También distribuía las ofrendas entregadas al Señor, junto con los dones consagrados. Bajo su mando estaban sus ayudantes Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías. Ellos hacían fielmente las asignaciones a sus compañeros levitas en sus ciudades, según las divisiones sacerdotales, compartiendo por igual con los ancianos y los jóvenes. También daban asignaciones a los varones que figuraban en la genealogía y que tenían tres años o más, a todos los que entraban en el templo del Señor para cumplir con sus deberes diarios del servicio según las responsabilidades de sus divisiones. También dieron asignaciones a los sacerdotes que figuraban por familia en la genealogía y a los levitas de 20 años o más, según las responsabilidades de sus divisiones. La genealogía incluía a todos los bebés, las esposas, los hijos y las hijas de toda la comunidad, pues eran fieles al asegurarse de que se dedicaban a la santidad. En el caso de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los que vivían en las tiendas de labranza alrededor de sus pueblos, se designaron hombres por nombre en todos los pueblos para distribuir una asignación a cada varón entre los sacerdotes y a cada levita según la lista de las genealogías. Esto es lo que hizo Ezequías en todo Judá. Hizo lo que era bueno, correcto y verdadero ante el Señor, su Dios. En todo lo que hizo al trabajar para el templo de Dios y al seguir las leyes y los mandamientos de Dios, Ezequías fue sincero en su compromiso con Dios. Por eso tuvo éxito en todo lo que hizo.